Hola, bienvenidos a nuestro video de señales 101 Hoy empezamos con la serie de señales discretas Los temas que veremos el día de hoy son los siguientes Señales discretas, que es una señal discreta Cuáles son las ventajas que tienen las señales discretas y valor discreto Cómo pasar una señal continua o analógica en tiempo continuo o analógica a una señal digital qué es el muestreo Y pasar una señal muestreada a una señal discreta Empecemos entonces. Como les mencioné, inici inicialmente esos son los temas que vamos a ver, esa es nuestra agenda del día de hoy. Empezamos entonces con señales discretas, con la definición. Una señal discreta es una señal cuya variable independiente es discreta, es decir, Solamente puede tomar unos valores definidos en un intervalo, en ese caso intervalo de tiempo. Y esos valores definidos pueden ser los enteros o los naturales. O de forma muy general, tiene, son, es una variable independiente que pertenezca a un conjunto numerable. Entonces en ese caso podemos ver una señal que solamente existe para ciertos valores en el dominio horizontal, en el dominio del de el tiempo. Demos un ejemplo, hay señales discretas de forma natural. Por ejemplo, yo le pregunto a la variable independiente, personas, a la primera persona, ¿cuánto dinero tiene en, en el banco? Me dice, tengo 30, no importa qué valor de moneda. A la segunda persona le pregunto y me dice, tengo menos 10, tiene una deuda de menos 10. A la tercera persona, no sé, menos 7 y así sucesivamente con el resto de personas. No le puedo preguntar a la persona 1.5 o a la persona 1.1, o, o a la primera persona o a la segunda persona. En ese caso, esta variable es una variable discreta. Solo puede tomar ciertos valores. Y esa es la definición de una señal discreta de forma natural. Las señales de valor discreto son aquellas que no solamente que no dependen para nada de la variable independiente, sino que su variable dependiente solo puede tomar ciertos valores. Me explico. Esto ya lo vimos en, lo, en los temas anteriores, pero hagamos un pequeño repaso. La variable discreta en este caso, su variable dependiente puede tomar cualquier valor, como vemos acá, 0, algún valor superior a 2 tercios, un valor superior a 1 tercio, un valor inferior a 1, el valor 1, y así su sucesivamente. La señal de valor discreto solo puede tomar algunos valores, no puede tomar cualquiera. En ese caso, todos los valores racionales cuyo denominador sea 3. Entonces, 0, 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 3 tercios, etc. Esto sería una señal, de va una variable discreta, una señal discreta de valor discreto. ¿Cuáles son las ventajas de las señales discretas y de valor discreto? Como las señales discretas solo puede tomar un número finito de valores en un intervalo y, además, esos valores no tienen cualquier valor, sino está en un conjunto de valores previamente identificado. Esos valores se pueden almacenar fácilmente. Esos valores se pueden almacenar muy fácilmente y al almacenarlos se pueden procesar de una manera muy, muy simple. No son infinitos valores, sino un número fi finito con un, un valor ya conocido o establecido, y eso lo puedo procesar. Cosa que no sucede con las señales continuas, la cual tiene, en cualquier intervalo finito, tiene infinitos valores. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una señal analógica se puede digitalizar. Digitalizar significa que tengo un número finito de, de valores con valores di discretos. Entonces, el proceso para digitalizar una señal analógica o de tiempo continuo es tiene tres fases. La primera fase es de infinitos valores horizontales. En el de tiempo solo va a tomar un número finito. Eso es el muestreo en un intervalo. La segunda parte es de los infinitos valores que puede tomar en amplitud, solo va a tomar algunos. Eso se llama valores discretos o cuantificación. Y finalmente esos valores ya cuantificados ¿cómo los voy a almacenar a transmitir a otros sistemas. Eso se llama la codificación. Entonces los tres pasos para digitalizar una señal son muestreo, cuantificación y digitalización. Hoy empezamos con el muestreo. Entonces, el proceso de muestreo corresponde a tomar de forma periódica los valores de una señal. Entonces miremos en este caso. Voy a tomar una señal de tiempo continuo y periódicamente vamos a hacer el muestreo. Entonces aquí vemos una señal de tiempo continuo y cada cierto tiempo voy a tomar su valor. Entonces estoy tomando acá el valor de la señal, cada cierto tiempo un valor, la señal se sigue reproduciendo y estoy tomando los valores. Entonces la señal que está en gris es la señal de tiempo continuo y la señal que está en azul es la señal que estoy muestre en es la señal es el resultado de la muestra, es la señal muestreada, es la señal gris que fue muestreada me haría la señal azul. Matemáticamente, ¿cómo se vería esto? Pues matemáticamente es lo siguiente, me disculpan acá. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos la señal original, la señal en tiempo continuo, que se va a multiplicar por un tren de impulsos, los impulsos ya lo vimos en, en la serie de videos anteriores. Esos impulsos a multiplicarse por una señal nos daría, siempre nos da, la señal original multiplicada por, por el impulso y evaluada en el impulso. Esto es lo que sucede. Entonces, la señal muestra sería solamente la que está en azul. Lo que estoy pintando en gris es simplemente una guía para saber cómo sería la forma de la señal. Miremos las ecuaciones que nos definen esto. La señal original puede ser la señal f de t, la señal del tren de impulsos la voy a llamar s de t, que son tren de impulsos que están separados cada t sub s, donde t sub s es el periodo de muestre. Se utiliza la s, por inglés sample, que es muestra, Entonces es una sumatoria infinita, entre menos infinito y más infinito, de impulsos todos con área 1. Al hacer este producto se obtiene la señal f sub s f de t que corresponde a impulsos con diferentes áreas. En este caso, al multiplicar una señal por el impulso que obtengo, la señal evaluada en el impulso, como en este caso, multiplicada por el impulso, y voy a sumar todos esos valores que tengo acá. Esa es la parte matemática de lo que estamos viendo. Entonces cómo se convierte una señal muestreada a una señal discreta. Hasta este instante, lo único que tenemos es una señal muestreada, pero la señal sigue siendo en tiempo continuo. Cada cuánto hicimos una muestra? En este caso cada 0.5 segundos. Entonces, en 0, en 1, en perdón, en 0, 1.5, 1 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 la variable sigue siendo el tiempo. Entonces, para discretizarla, simple, lo, lo único que vamos a hacer es, cada muestra la vamos a poner en una variable, en ese caso la variable n es una variable in, in, independiente discreta. Entonces, en 0 va en el tiempo 0, en 0,5 va en el tiempo, o en la variable discreta 1, en el tiempo 1 iría en la variable discreta 2, y así sucesivamente. De esta forma, yo sé que la señal es discreta, tengo que conocer el tiempo de muestreo y a partir de ese punto me puedo devolver nuevamente a la señal muestrada. Miren que en ese caso el tiempo va hasta 10 segundos y en ese caso el tiempo va hasta 20, que nos re representaría las muestras que tuvo nuestra señal. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy y los, y los, cuales, y los conceptos, los cuales espero que que tenga son, ¿qué es una señal di discreta, cuáles son las ventajas de las señales digitales, las tres etapas que conlleva el proceso de digitalización, que son muestreo, cuantificación y codificación, el proceso de muestreo, el periodo de muestreo, cada cuánto tomo una muestra y finalmente cómo pasar una señal muestreada a una señal discreta. Muchas gracias por su atención.